Hola chicos, me llamo Romina Whitlock vengo de Nintendo y estoy súper emocionada de estar acá en Festigame 2017 para traerles a ustedes muchas cosas pero una cosas de ellas es Super Mario Odyssey la cual sale el octubre 27 y Super Mario Odyssey es uno de los juegos más esperados porque tenemos a Mario con una nueva forma de jugar con su amigo Cappy que es la gorra de Mario acá Cappy es un, un personaje tipo de herramienta y es muy necesario para ganar el juego así que con Capi uno puede capturar y controlar objetos, animales, enemigos así que le da a Mario nuevos poderes que nunca tuvo como volar por ejemplo hay mucho más pero no voy a contar todo así lo pueden disfrutar con el juego fue muy bien recibido Nosotros somos muy afortunados de tener realmente un bueno tenemos a Mario ¿no? que es, es el clásico que todos amamos y este juego tan esperado, fue recibido muy pero muy bien. Estuvo sampling todos los días en E3 y realmente unos reviews muy buenos. La consola Nintendo Switch fue recibida muy pero muy bien. Salió el 3 de marzo con un titulazo, Zelda. Y la estrategia nuestra es de seguir sacando títulos en una forma constante para seguir el ritmo de esta, de esta consola. Tuvimos a, a Zelda, como te mencioné. Tuvimos a ARMS, tenemos a Splatoon. Y ahora va a salir el primer juego de Pokémon que es Pokémon Tournament Deluxe. Sale el 22 de septiembre. Así que muy bien recibida. Una de las cosas que aprendimos con Wii U fue que Wii U salió y de repente Inundamos eh, el mercado con juegos y dijimos, bueno, me parece que lo que tenemos que hacer mejor es sacar la consola e ir dando una, dándole 6 a 8 semanas a cada título para que la gente pueda adquirirlos y, como dijiste, estamos muy mezclados entre los primeros y los terceros. Tenemos mucho apoyo este año de terceros, así que sí tenemos grandes juegos nuestros, como Super Mario Odyssey, como está Zelda, pero también tenemos un gran juego que fue un golazo nuestro. Realmente lo sentimos muy afortunados a trabajar con un EA, con FIFA 18. Así que el apoyo de terceros más nuestros IPs nos han ayudado mucho a mantener ese momento. Nosotros no hemos dejado a nuestra familia portátil, que es la familia 3DS. Es más, recientemente, el 28 de julio, sacamos un nuevo hardware, New TDS Excel, y cual salió con tres títulos, Ever Oasis, Mitopia, and Hey Pikmin. Este, esta familia de consolas portátiles va a seguir, y va a seguir sacando juegos. Tenemos en el futuro Metroid, Samus Returns, tenemos Pokémon Ultraman, Ultrasoon... Ultrasoon, Ultrasoon, Ultrasoon, ¡Ay, qué río. Y y tenemos a Mario, también otro título de Mario, Mario Luigi Superstar Saga y Bowser's Minions, así que es la misma estrategia realmente que tenemos con Switch, la tenemos con la familia, la familia de Portatis, cuales seguimos sacando títulos tras títulos. les agradezco muchísimo, espero que nos vengan a visitar acá en el bus de Nintendo, Nintendo los quiere, desprendeamos a nuestros fans a chilenos, les agradezco mucho, mucho a Patricio, les mando un beso, chao!